Eh, embajador Jaime Cacho Sosa, director general de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señora Natalia Manso, directora eh, fundadora de la empresa The Office y del programa Women Doing Business. Señoras panelistas aquí presentes, señoras y señores, muy buenas noches. Ante todo, quiero felicitar a Natalia Manso y a su equipo por la iniciativa de dedicar esta edición de Women Doing Business a las mujeres en el sector pesquero. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores apreciamos el espacio que nos brinda Women Doing Business para reflexionar sobre el rol de la mujer peruana en los múltiples sectores económicos y su contribución a la economía nacional. En esta edición trataremos sobre un sector estratégico, tanto para la economía como para la seguridad alimentaria de nuestra población, que es la pesca. Entonces, me es muy grato participar por primera vez en Women Doing Business, en el marco de esta colaboración institucional que ya desde el 2018 tenemos entre la Cancillería y, y su institución. Eh, voy a empezar tratando el ámbito internacional, eh, Perú, potencia pesquera mundial. El Perú es considerado una potencia pesquera mundial por la variedad y la abundancia de los recursos eh, marinos, según cifras de la FAO, el Perú representa el 7% de las capturas totales a nivel mundial y con esto ocupa el tercer lugar en el ranking mundial como productor de pesca marina, como productor de pesca de captura marina, después de China y de Indonesia. Esta condición de potencia pesquera le ha llevado al Perú a ejercer posiciones de liderazgo en foros internacionales que tienen que ver con el desarrollo y manejo de sus recursos pesqueros, tal es el caso de la Organización Marítima Internacional, que tiene su sede en Londres, eh, donde el Perú ha sido electo en tres oportunidades en los últimos diez años como miembro del Consejo Directivo. En la Organización Marítima Internacional es un foro mundial en donde participan diplomáticos, marinos y profesionales de las ciencias dedicadas al mar donde delegaciones de los Estados miembros se reúnen con el fin de promover la seguridad en la navegación y también la protección del medio marino. Entonces, eh, el objetivo final es aprobar convenciones que luego se vuelven obligatorias para todos los Estados miembros. Eh, también el Perú ocupó una posición de liderazgo en las negociaciones de subsidios a la pesca en el marco de la Organización Mundial de Comercio, organización que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Lográndose en un proceso largo de negociaciones que duró casi 20 años, finalmente llegar a un acuerdo histórico para eliminar los subsidios a la sobrepesca, cuidando la flexibilidad del caso para los países en desarrollo como en el Perú y en particular para la pesca artesanal. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis de mi experiencia en la Organización Mundial de Comercio, porque como el Perú es una potencia mundial en pesca, participamos en un grupo muy pequeño, exclusivo e influyente que se llamaba Los Amigos de los Peces. Es un grupo que en Ginebra era muy activo, en donde estaba Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Australia y una serie de países muy comprometidos con la sostenibilidad de los recursos pesqueros. En esa época, ya hace varios años, eh, la discusión que se daba era: pues tenemos eh, los recursos marinos, eh, una gran depredación en ciertas zonas, hay sobrecapacidad y sobrepesca, y necesitamos la comunidad internacional tomar medidas urgentes. Porque por más que un país sea cuidadoso en el, la protección de sus recursos pesqueros, pues sabemos que los pescados, ¿no? Este, eh, se mueven, ¿no? de, un, de una zona a otra, de un país a otro, de, de, en los mares, y es imposible de, de definir fronteras o evitar que suceda eso. Entonces, este, la problemática era de un país como el Perú, que realmente tenía mucho interés en proteger sus recursos, este, que en otros países se diera una depredación y que a la larga eso nos afectara. Entonces, la, el objetivo era... ¿cómo hacer para que se apruebe una regulación a nivel mundial y que sea vinculante? Naturalmente los países tienen intereses muy distintos y los intereses del Perú no siempre eran eh, con consistentes con los que pudieron tener otros países, por lo que la negociación era complicada, difícil, para llegar a un consenso que finalmente permita la aprobación de estas normas. Y, y recuerdo que en ese camino... Aprendí mucho sobre nuestra pesquería industrial la, y nuestra pesquería artesanal, la importancia de, del rol que tenía el Perú. Este, y también eh, que, por ejemplo, este, había eh, un tema importante que surgió, fue el tema de los subsidios, ¿no? que decían, pues no debe subsidiarse la pesca bajo ningún, bajo ningún eh, formato porque esto causa sobre, sobre capacidad y sobrepesca. Entonces este, vino el tema eh, de, que el, de que habían países en desarrollo como el Perú que solo podía brindar subsidios sectoriales y todavía nos faltaba una enorme capacidad de desarrollo de nuestra, de nuestra infraestructura pesquera. Y pues este, nos enteramos que los, algunos países desarrollados, miembros del grupo Amigos de los Peces, eh, daban subsidios, eh, digamos, horizontales, les llamaban, ¿no? que era para todos sus sectores. Entonces, manera de al prohibir los subsidios sectoriales, ellos sí mantenían sus propios subsidios. Entonces, entendíamos que la negociación era complicada y que teníamos que encontrar un punto de balance y un equilibrio que permitiera que el Perú como país en desarrollo pudiera mantener sus flexibilidades y poder seguir disfrutando y aprovechando su pesca en forma sostenible. Y bueno, estamos hablando de hace 2012, 2013. Eh, recién en, en junio de este año hemos tenido la muy buena noticia de que se llegó a un acuerdo finalmente después de estas largas y complicadas negociaciones entre todos los miembros de la comunidad internacional que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Volviendo a, volviendo pues a otra vez a las, a, retornando a las prioridades para nosotros como Cancillería consideramos el sector pesquero que tiene un rol muy importante para… y nosotros eh, como Cancillería tenemos la función de articular, digamos, el, el trabajo de entidades públicas, como puede decir eh, Ministerio de Comercio, PRODUCE, Ministerio de Agricultura, PROM Perú nuestras autoridades sanitarias como SANIPES y a través de nuestra red de misiones en el exterior, nosotros eh, presentamos y representamos sus intereses ante las autoridades de los países importadores y sus empresas. Por ello, en el marco de nuestra labor gestionamos que las, por ejemplo, que las plantas pesqueras nacionales puedan operar y que sus exportaciones sean aceptadas en numerosos destinos a lo largo del planeta. Apoyamos las negociaciones también para lograr el acceso de nuevos productos y nuevos mercados. A nivel nacional. La pesca es un sector muy importante y dinamizador de la economía. Brinda empleo, genera divisas y abastece de alimentos a la población y promueve el desarrollo descentralizado del país. A su vez, la pesca y la cultura son actividades artesanales de gran importancia económica y social, puesto que la pesca en pequeña escala provee como el 90% de empleo en dicho sector y entre el 90 y 95% de esas capturas se dirigen al consumo humano. En cuanto a su contribución, el sector con un 6% de nuestras exportaciones ocupa el tercer lugar, el total de nuestras exportaciones, después de la minería y del sector agropecuario. También hemos pasado por una grave pandemia que, naturalmente, además de afectar a todo el país, afectó al sector pesquero. Y eso se tradujo que en el 2020 tuvimos un, exportaciones por un valor de 2.837 millones. El año siguiente, sin embargo, se logró una importante recuperación, se logró exportar 3.865 millones, superando inclusive los niveles prepandemia. Según nuestras proyecciones y estimados para este año, hasta septiembre, estamos a 3.259 millones y es muy posible que superemos la cifra del año pasado. El sector pesquero nacional, como saben, se da a través de la pesca industrial y la pesca artesanal. Esta última eh, todavía presenta algunos rezagos que requieren ser solucionados para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos, promover el ordenamiento del sector e impulsar los ingresos de los más de 90 mil pescadores artesanales que registra el Ministerio de la Producción al 2020. Y bueno, volviendo al ámbito mundial, debo referirme a las cifras de la FAO, según la cual estamos consumiendo más alimentos, producto del mar, que nunca antes. Prácticamente 20.2 kilos per cápita, eh, que es el doble de hace más de 50 años. Por otro lado, 58.5 millones de personas están trabajando en el sector primario de la pesca y la agricultura de los cuales el 21% son mujeres, y si se incluyen a las personas empleadas en toda la cadena del valor de los alimentos acuáticos, el porcentaje de mujeres aumenta al 50%. También eso, eso implica pues que eh, la presencia de la mujer en el sector pesquero es significativo. Y nos dice la FAO que aunque desempeñan mujeres esenciales en la pesca y la agricultura, las mujeres constituyen un porcentaje desproporcionadamente amplio de personas que trabajan en segmentos informales con los salarios más bajos, menos estables y menos calificados y a menudo afrontan limitaciones basadas en el género que les impide explorar plenamente sus funciones en el sector y beneficiarse de ellas. Eso nos demuestra los grandes retos y desafíos que todavía deben enfrentar las mujeres en el sector pesquero a nivel mundial. Y por esta situación, la FAO ha planteado una estrategia visionaria al 2050 que se llama la transformación azul, sí. para hacer frente al doble desafío de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, al tiempo que se aseguran resultados equitativos y la igualdad de género. Así, la FAO propone en esa estrategia que avanzar hacia la igualdad de género en la pesca y la acuicultura resulta fundamental para la sostenibilidad y la inclusividad Finalmente, me es muy grato darle la bienvenida a este simposio en donde tenemos la ocasión de escuchar las experiencias de cuatro mujeres pioneras en el mundo de la pesca. Un sector conocido como muy masculino, mujeres que rompieron los estereotipos y que representan un cambio de paradigmas en sus respectivas instituciones y que son referentes para las mujeres de hoy en día liderando experiencias exitosas de negocios y en la investigación de nuestro vasto y rico mar. Muchas gracias. Gracias, Luz. Ahora ya sí, Karim, Sí, disculpa. Bienvenidos a todos y a todas. Eh, bienvenidos a esta 17 a edición de Women Doing Business. Un saludo muy especial a los que nos siguen desde sus casas y también desde las diferentes eh, misiones comerciales de Perú en el extranjero. Eh, recordarles que este evento va a quedar grabado, con lo cual van a poder disfrutarlo posteriormente o compartirlo con otras personas interesadas. Y desde, desde el año 2018... Eh, hemos utilizado este espacio gracias al apoyo de la Cancillería para juntar a mujeres increíbles, a mujeres que están liderando sectores y actividades tan diferentes como la diplomacia, la industria farmacéutica, el textil, la minería, el turismo, la gastronomía, la lucha contra la corrupción, el deporte, la cultura, el emprendimiento, la agroexportación… Y el evento que recordamos todas con una sonrisa, que fue el de las mujeres del vino, el pisco y la cerveza. <risa> Quiero dar una bienvenida muy especial al señor embajador Jaime Cacho Sousa. Gracias de nuevo por estar aquí. Director General de Promoción Económica. Y a la señora ministra Luz Caballero, directora de Promoción Comercial, quien nos acompaña por primera vez. ...y que desde su toma del cargo nos ha apoyado activamente para dar continuidad al programa... ...y apostar por nosotras, las mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales. Hoy nos une un tema trascendente, más aún en el contexto internacional que vivimos... ...el cual nos recuerda la importancia de los recursos naturales vinculados a la alimentación... ...y el frágil equilibrio de los ecosistemas de nuestras costas que tanto ha sufrido este último año... Según el Ministerio de la Producción, tenemos unos 90.000 pescadores y pescadoras en las 11 regiones del litoral del Perú, pero también tenemos otros tantos en el ámbito continental. Las mujeres pescadoras son aún minoría, pero como dijo la ministra, si juntamos todas las actividades vinculadas, somos el 50% del sector pesquero. Y es más, tres de cada cinco productos Pesqueros que ponemos en nuestras mesas vienen todavía de la, de la pesca artesanal. Eh, <coughs> la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha proclamado justamente este año como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 2022 y ha puesto un foco muy especial en los jóvenes y las mujeres. La celebración es el reconocimiento a la naturaleza tan variada de la pesca de pequeña escala y su contribución a la seguridad alimentaria, esa que se ha puesto tan a prueba durante la pandemia, a la nutrición, de la cual todavía sabemos que está en manos de las mujeres. ¿no? Siempre se dice que el 80% de los ingresos de las mujeres se dedican solo y exclusivamente a la familia y también a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que hay varios, ¿no? el número 14 que está vinculado a los ecosistemas marinos y el número 5 que es el que habla de equidad de género. Bueno, y ahora vamos con nuestras panelistas que nos van a hablar desde la labor artesanal, desde la investigación científica hasta la gran industria exportadora. Bueno, Rosana, bienvenida. Eh, les voy a contar un poco de Rosana. He tenido que resumir las reseñas porque esto era un no acabar. <risa> Así que esta es la resumida. Rosana Ortiz es contadora pública graduada en la Universidad de Lima. Realizó estudios en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Cuenta con diversos estudios en las áreas de planeamiento, proyectos, administración, contabilidad, sistemas e impuestos, conocimientos que ha obtenido en Suecia, en Japón, en Estados Unidos. Asimismo tiene formación en la Escuela de Entrenamiento de Arthur Andersen. Se desempeñó como directora ejecutiva de Pesquera Exalmar entre el año 96 y 2005, como gerente de Administración y Finanzas y de Negocios de FIMA entre el 90 y el 95 y como editora senior de Arthur Andersen del 83 al 89. Eh, Rosana se desempeña como gerente general de la Pesquera Exalmar desde el año 2006. O sea, ¿ya van? <risa> 28, años. 28 en total, sí. wow, el 30 hay que celebrarte. Muy bien, entonces Rosana, yo quería un poco preguntarte cómo ves el, el presente de la, de la pesca industrial y el potencial de crecimiento que tenemos. Okay. Gracias Natalia, muchísimas gracias a todos eh, por la oportunidad de este, poder este, transmitir un poco de la experiencia y, y del pensamiento de, en lo que estamos. La pesca industrial en el Perú podemos dividirla en dos, ¿no? en la de consumo humano indirecto y en la pesca de consumo humano directo. ¿no? La indirecta es la que hacemos harina y aceite de pescado a través de la gran biomasa que tenemos de la anchoveta y la pesca de consumo humano directo, que es la que tenemos acceso para el jurel y la cabaña, ¿no? en La pesca que hemos desarrollado a través del, de los últimos 30 años, realmente cuando se abre el, la inversión de capital para, para el sector pesquero, este, es la que ha venido en pleno proceso de... de de crecimiento, de consolidación y de custodia, que es lo, lo, lo más importante hoy en día. ¿no? Entonces, estos últimos 30 años este, hemos podido desarrollar la industria eh, a base de mucho esfuerzo, este, de, de mucho trabajo, eh, acompañados obviamente con las instituciones este, como el IMARPE, que, que ayuda muchísimo en la conservación, más otras políticas que se han ido dando. Un poquito... Centrémonos en la parte de la, de la anchoveta. La anchoveta es una especie que es con la que se hace la harina y aceite de pescado. Es una especie que es no migratoria, solamente se presenta al frente de nuestras costas eh, y dada la convergencia de las corrientes del niño y la de Humboldt, que hacen un hábitat adecuado para su desarrollo y desarrollo. Este, su, su nacimiento y crecimiento. ¿no? Entonces, esta anchoveta tiene un ciclo de vida de casi 1.5 años, entonces es muy pequeño, entonces entre que nace y muere es aproximadamente 1.5. Por lo tanto, siempre va a haber la abundancia, en la medida que, obviamente, nosotros la cuidemos. ¿no? Entonces, este, y este cuidado eh, ha sido cada vez... Este, más desarrollado, porque eh, tenemos la implementación del sistema individual de cuotas de pesca en el año este, 2009, este, una, un trabajo muy profesional del IMARPE que se ha venido realizando, y obviamente todo el sistema de control que tenemos de, de SGS. Esa es la pesquería actual custodiada. Eso nos, da, nos permite tener la harina de pescado, porque uno dice, oye, me puedo comer la anchoveta. Entonces, y uno dice, no, porque la anchoveta permite tener más proteínas. O sea, yo por una tonelada de anchoveta puedo tener siete toneladas de proteínas distintas, ¿no? Proteínas de la acuacultura, proteínas de la parte avícola, es más nuestro, nuestro pollo está, está este, le dan de alimento este, harina de pescado, sí, correcto. Entonces, la parte avícola, la parte porcina, no a, a los chanchitos bebés les dan esta proteína eh, este, para ponerlos bien fuertitos, de bebés, sí, porque son los piglets, ¿no? entonces para luego obviamente poder alimentarlos. Entonces, si vamos viendo… Es una pesquería que alimenta no solamente al país a través de, de. Nosotros somos consumidores de pollo, ¿no? Entonces, este sino al mundo entero, ¿no? Entonces, es, es, es una industria bien posicionada, somos el 65% de la exportación de proteínas del mundo, que hacen más proteínas para la alimentación este, mundial. ¿no? Eh, nosotros somos una industria. Eh, este eh, que demanda altos niveles de capital, este, eh, es una industria que genera, son, está atomizada casi en 500 empresas, muchos hablan de la concentración, no, no, son 500 empresas en la pesca industrial, por si acaso, entonces, y generan más de 100, 120 mil puestos de trabajo eh, en la pesca en forma directa, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, es, es, eh, el presente es una industria que aporta muchísimo al Perú este, en todo orden, en divisas, en, en, en, somos participamos del 2.5 del PBI este, y obviamente generamos empleo, desarrollo y alimentamos al Perú y al mundo. Eh, nosotros, el potencial de crecimiento eh, eh, se se da en la pesca industrial, este, básicamente yo creo que hay una zona que para nosotros todavía no es eficientemente explotada, que es el sur, ¿no? o sea, la extracción de la pesca del sur no se da, ¿no? porque hay todo un tema de, de, de, de, de no poder pescar en unas, ventanas de penetración, que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, eso no permite generar más, este, eh, más pesca en, en, en CHI, ¿no? Yo creo que eso puede estar cambiando ahora, me imagino, con un análisis más exhaustivo. Entonces, este, pero bueno, es, es, eso es un potencial de crecimiento, ¿no? El otro potencial de crecimiento, y que lo hemos venido viendo después de la pandemia, es en el aceite de pescado. El aceite de pescado antes era usado para eh, también la parte de alimentos balanceados. Hoy en día la industria farmacéutica está con el aceite de pescado. Entonces eso permite, porque obviamente eh, nos ayuda como suplemento y, al, y ahora como parte de, de medicinas también, en toda la parte eh, de, de protección de la salud cardiovascular y neurológica, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el consumo humano directo en el aceite de pescado suba considerablemente. Entonces, claro, obviamente también tiene un, un, un tema de, de efecto de qué come el pescado, porque no todo el, no todo el aceite puede ser de consumo humano directo, ¿no? Siempre se buscan los DHAs y EPAs, que son los que este, busca la industria farmacéutica y de suplementos para poder… Este, eh, eh, poder conceptualizar o poder clasificar el CHD. Entonces, ese es, es, este es, esto recién lo hemos visto hace un año y, este, y eso es bastante bueno, o sea, to, todavía seguimos el potencial. El otro potencial de crecimiento es la de alimentos balanceados. Ya hay, hay empresas peruanas este, en alimentos balanceados para poder vender como parte de la harina como parte integrante de los alimentos balanceados que se usa para poder desarrollar las demás proteínas. Entonces, este es el contexto, este, vamos a decir, global de la pesca industrial. En la pesca de consumo humano directo, este, perdón, en la pesca de consumo humano indirecto, antes de entrar a la de directo, también el proceso de desarrollo eh, de… de Hace muchos años, yo recuerdo que la pesca era bastante informal. Hoy día la pesca es formal. El desarrollo que ha venido entre, dándose y, eh, este, es, es bastante interesante, porque la informalidad este, que la veíamos hace, yo te contaba Natalia, hace 28 años yo trabajo en pesquera exalmar, y yo veía bastante informalidad, eso hoy día no se ve, y lo más interesante son las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, este, es, es una industria que ha movido motores de desarrollo en donde no llega el desarrollo, que es al interior del país. Y entonces, y que al generar esos motores de desarrollo económico al interior del país, genera a su vez otros desarrollos económicos en las siguientes generaciones. Y aunque parezca mentira, hay bastantes mujeres. ¿Sí? Entonces todas las señoras con, con que normalmente nos relacionamos son señoras. Eh, y cuento, voy a contar una anécdota que, que, que la, una, una, hay una señora de Guacho, este, que tiene barcos, hace pesca industrial. Y un día viene y me dice, este, me dice señora, me puede dar una habilitación para poder hacer una este, para hacer un hospital, una, un policlínico. Y yo agarro y le miro a la señora y le digo, <risa> con, con, con mis, con mis este, prejuicios, ¿no? Y entonces y le digo, pero señora, este, en los barcos usted tiene tripulantes, en el policlínico necesita médicos, le digo yo, ¿no? No, sí, claro, me dice señora, pero yo tengo a mi nieto que se está graduando de médico. Y, eh, sí, impresionante, o sea, ya la tercera generación ya tenía desarrollos económicos totalmente diferentes, nacidos, obviamente, del proceso de desarrollo de la pesca. Entonces, parece mentira, eso no se ve, solamente uno puede mirar cuánto exportamos, cuánto generamos de alimento en el mundo, pero no mira todos los otros polos de desarrollo que genera la pesca industrial. ¿No? Entonces, este, con esta anécdota paso porque esos pequeños armadores, pequeños grandes armadores, porque representan más del 30% de nuestra industria, o sea, la industria no es que esté, está concentrada en un 60%, pero son 450 empresas que, que hay. Y, este, y luego en la parte del consumo humano directo es donde hay mucho por hacer, Ahí, este. Hay muchísimo. Yo creo que en esa formalidad, como hemos formalizado a toda la industria eh, de, los, eh, de los armadores, pequeños armadores este, que generan polos de desarrollo, hay mucho por hacer en la parte de consumo humano directo. Y yo creo que las mujeres tenemos una gran participación en esto. ¿no? Entonces, acá veo caras conocidas <ríe> y, y, y hemos conversado <ríe> varias veces. Eh, tenemos una gran participación porque yo siempre digo las mujeres damos vida. Eh, al dar vida por naturaleza, damos vida también a las empresas, a los desarrollos sociales, eh, a, las, a la inclusión. Y, y, y claro, claro el, el, el hombre también está en ese proceso de desarrollo también, ¿no? Entonces, pero, pero nosotros creo que vamos un poquito más aceleraditas. Entonces, este, y en la pesca de consumo humano directo, si bien es cierto, nosotros tenemos solamente el acceso para la anchoveta, perdón, para el jurel y la caballa, este, hemos participado activamente para que esos recursos puedan llegar a la población, invirtiendo en cadenas de frío, en plantas de congelamiento, en almacenes que de otra manera no podrían llegar. Eso es en la pesca industrial. Y en la pesca artesanal no, no, no es la pregunta, pero creo que hay muchísimo por hacer. Y creo que ahí es donde eh, son los siguientes desafíos para nosotros como eh, empresas pesqueras, ¿no? Entonces, así que hay todavía muchísimo más este, por trabajar y por desarrollar para un Perú más inclusivo, más sostenible, de los recursos naturales y, este, y de desarrollo económico que tanto anhelamos para nuestro país, ¿no? Okay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Muchas gracias. Me has hecho recordar a aquel aceite de hígado de bacalao que me hacía comer mi madre y que yo lo odiaba, renegaba. Y que decían que era tan bueno, pero a mí me parecía una tortura. Ahora ya la tienes en pastillas. Sí, en mi época era cucharadas y era terrible. Muchísimas gracias, Rosana. Vamos ahora con Karin Avensur. Eh, Karin se, se formó como ingeniera pesquera en la Universidad Agraria de La Molina. El Ministerio de la Producción la nombró pescaro, pescadora del año 2018. Con numerosos premios como emprendedora, Karin ha creado Karin Ecofish, un negocio de pescado fresco fileteado, envasado y de reparto a domicilio que resalta la importancia de revalorizar especies olvidadas por el consumidor y el mercado, y que se da oportunidades a las mujeres pescadoras, que respeta las temporadas de reproducción de las especies, respetando también el medio ambiente. Fue invitada al TED uh, Turkey Women, famoso TED show que reúne ideas e historias de personas que deben ser contadas para lograr cambios positivos en la sociedad. Y Karen ha sido rankeada como una de las 100 mujeres que cambiarán el mundo por el periódico La República de Italia. Ahora van a entender por qué. Karen, bienvenida. Y tú nos tienes que explicar, por favor, cómo ves el presente y el futuro de el arte, la, la pesca artesanal que también conoces. Buena, buenas noches. Mi nombre es Karina Benzur. Miren, yo, yo desde pequeña, mi papá es importador de equipos industriales, yo vivía en las pesqueras, cuando no se necesitaba ponerte... Un, un casco, ni botas, iba con mi papá, con él, viendo las pesqueras, pero a mí siempre me gustó el mar, meterme a pescar, entonces yo estudié ingeniería pesquera, terminé de pesquería, se supone que iba a trabajar con mi papá en las pesqueras, así, pero no me gustaba, entonces yo hice Karim Ecofish con los fondos de Startup Perú, con los fondos del Estado. ¿No? Cuando yo ingresé a la agraria, todo el tiempo de pescadora era el machismo, que andate a pescar, a coser a lavar, a planchar, pero yo siempre digo, yo le saqué la vuelta al machismo con los concursos de emprendimientos, ¿no? diciendo, soy una mujer pescadora, eh, y esos tres segundos y de ahí ver de qué manera lo que mi papá me enseñó como vendedor es, eh, es captar la atención. ¿no? Yo cómo veo el presente en la pesca artesanal, igualito como cuando entré a la agraria en 2001, está igualito, los puertos están iguales, no tienen techo, no hay una zona de procesos, no... O sea, Hace poco vimos al secretario de Estados Unidos en, en, en Chorrillos, a mí me da vergüenza ver ese lugar, O sea, no había una zona de proceso legal perdón, decente en Chorrillos, estamos hablando de Lima, ¿no? solamente la única zona decente es Pucusana, que es donde trabajo, porque no podría darle la calidad a mi productos si no es en una zona que aunque sea tenga un, una, un buen piso, un buen techo, entonces el futuro se ve el mapa desde que yo ingresé a la agraria, los puertos que van a, a ser presentados, están que presentan, sí, pero sigue la misma temática, vender el pescado con ojos y aletas, ¿dónde está la tecnología? ¿dónde está el avance? ¿No? ¿cuándo nosotros vamos a podernos ir a Europa y ver pesca artesanal de Perú? Se ve de Chile, ¿pero por qué? Porque no hay una inversión de hacer los muelles más largos, o por ejemplo ahora acaban de, de inaugurar en el norte, donde hace calor, deberían capacitar a las fileteadoras. Yo como Karine Ecofish estoy presentando proyectos para hacerles que, que, que puedan eh, las fileteadoras tener, por ejemplo, yo vendo el lomo del bonito, el lomo, solo lo rojo. No te vendo piel, no te vendo espinas, no te vendo nada. ¿Por qué? Porque mi visión es el bonito, que es una especie con con historia culinaria, ponerla en los mejores lugares de Lima, ¿no? Ese, y todo lo, lo, que, lo que es la merma, procesarla. No tanto en, desde eh, lo que estaban hablando, que es aceites, no eh, colágeno, eh, biofertilizantes, fertilizantes sólidos. Hay tantas cosas y ahorita que hay una demanda en fertilizantes, entonces cómo lo veo del presente, igual que eh, de la pesca artesanal, igual que el pasado, estamos igualitos. No hay el Estado, eso es preocupante, no cree que ya inauguro y ahí quedó. Pa, el chimbote lo inauguraron, sí, igualito. No hay una capacitación de las fileteadoras. ¿Cómo le vas a dar valor agregado a la pesca diaria si no hay una inversión de parte del Estado? no eh, Yo estoy en verdad buscando fondos internacionales para pensar en exportar, porque la visión, eh, si tú quieres crecer, es exportar, es lo, pero dándole valor agregado, ya sean productos tan simples como una anchoa, ¿no? que es algo de poner los seis meses en un cilindro y de ahí ya está, no hay nada del otro mundo, ¿no? Pero lo que, lo que yo veo como un futuro es que esos puertos, algún día antes que yo muera, eh, estén y se puedan capacitar a las fileteadoras para crear un producto que, que tú puedas llegar a tu casa y que tengas un producto de calidad, ¿no? Que Karim Ecofish o que otra empresa se repli re haya una replicabilidad en toda la costa y en la sierra y en la selva para tener productos de calidad. No, no, no puede ser de que seamos los segundos en el mundo en pesca. ¿Y, y qué encuentras en un supermercado? Tilapia. Tilapia. Mm, algo está fallando ahí. ¿No? Entonces, yo espero cuando sea millonaria, y, y, eh, porque lo voy a hacer de la pesca, eh, tener esa, esa visión ¿no? y también apoyar a, a los deportistas. Por ejemplo, yo como Karine Kofish, el año pasado apoyé a las futbolistas de Alianza, Ahora ya todo el mundo las apoya, no me hacen caso, y ahora estoy con, y ahora estoy, por ejemplo, con skaters, chicas que hacen skate, ¿no? Van a decir, no, ese es de hombres, fuera, ya, ya no estamos en ese tema, ya. Si ha habido un campeón de skate hombre, va a haber un campeón de skate mujer, pero hay que apoyarlas nosotras, ¿no? Yo vi una chica que se quiere el mundial y no tiene para la rifa. Yo te pongo el premio, yo te apoyo y le dije, mucha madre, haciendo caja creo que con las justas me alcanza, pero yo, yo sé y le digo, el día que tú ganes me devuelves la plata. ¿No? porque también hay que, hay que pensar en sembrar para, para cosechar. Entonces, yo veo el futuro de la pesca artesanal dándole valor agregado y capacitando a las, a las fileteadoras, porque tú vas a un puerto, los hombres te chotean. Ah, nada más allá, yo ya pesqué, no quiero que me capaciten. He llevado cursos de marinero y pesca y varios cursos, yo sé cómo son. Pero una mujer está, ¿ya? ¿A qué hora empieza? Eh, y me vas a dar esto y esto, entonces ellas quieren, porque nadie les para balón, en verdad nadie les hace caso, la gente un poco sana, las fileteadoras me dicen, antes que tú estés nadie venía, ahora vienes San IPE, vienen todos los demás, ¿no? y, y ojalá que, bueno yo estoy preocupada porque eh, este último gobierno no me han llamado para nada, ¿no? que espero que cambie, ¿por qué? porque soy una mujer pescadora, pues no, no estoy mucho en, el, en la línea que tiene que salir la mujer en el Perú, pero tengo fe que esto algún día cambiará. Porque mire cómo somos, yo, yo las veía y decía algún día las quiero conocer. Y ahora tengo la suerte de conocerlas. Bueno, les avisea. Gracias, Karen. Es siempre cada intervención de ella es inolvidable. Muy bien, ahora vamos a hablar con, con Adriana Giudice. Eh, les voy a presentar, Adriana es abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Fue miembro de la Comisión de Represión a la Competencia Desleal y vicepresidenta de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. Actualmente se desempeña como gerente general de Austral, secretaria de la Sociedad Nacional de Pesquería directora de FONCOPES, directora de Perú 2021, de la Cámara de Comercio Nórdica, de ANCHAM y presidenta de OWIT Perú. No sé cómo te alcanza el tiempo. Ha sido jefa de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Pesquería entre el 99 y 2000, asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales, también ha sido directora de OSIPTEL y socia del estudio Muñiz Ramírez Pérez Taiman. Uh, actualmente ejerce la Gerencia General de Austral desde el año 2005. Bienvenida, Adriana. Y creo que hay un tema fundamental eh, para, para el futuro ¿no? de, la, de la pesca artesanal y también la, la exportadora, que es la sostenibilidad. ¿Cómo cuidamos la sostenibilidad en esta industria? Bueno, eh, la sostenibilidad pues, está en el corazón de la industria pesquera, ¿no? porque nosotros trabajamos con recursos naturales renovables. Entonces, estamos pensando siempre en que esos recursos efectivamente se renueven y pueda mantenerse esta eh, tremenda biomasa que tenemos de la anchoveta, de la que somos la envidia del mundo, porque realmente eh, universidades súper prestigiosas como Yale, como Oxford… O, como eh, nos, nos han eh, reconocido como una de las pesquerías más sostenibles del mundo. Y esto, eh, ¿cómo se da? Se da mucho en base a un instituto que tenemos en el Perú, que es muy famoso también y muy reconocido a nivel mundial, que es el IMARPE. El IMARPE eh, eh, es el, el corazón de, eh, puede decirse de la pesca peruana porque ellos hacen investigaciones conjuntamente eh, que apoyamos nosotros con nuestros barcos industriales también en, para fijar cada cuota eh, de pesca para cada temporada. Se hace un crucero y esto ha determinado que eh, la biomasa de la anchoveta esté alrededor de los 9 o 10 millones en todos los cruceros de verano de los últimos 10 o 15 años. Entonces, esto es un gran logro. En base a la recomendación de IMARPE, el Ministerio de, Pesque, eh, el Ministerio de la Producción y el viceministerio de pesquería establecen la cuota para cada temporada y como lo dijo Roxana, desde el año 2009 hay un sistema de pesca que es un sistema que ayuda también a la sostenibilidad, porque ya no tenemos que salir todos corriendo a pescar eh, eh, lo más rápido que se pueda y la mayor cantidad que se pueda, sino que cada barco tiene asignada una cuota. Esto hizo que a partir del 2009 haya una reducción de la flota pesquera, que es muy importante porque cada barco, como ustedes saben, también eh, eh, tiene emisiones al aire, ¿no? porque nosotros eh, trabajamos con combustibles fósiles y a, eh, la, la, eh, la cantidad de barcos de la pesca industrial se redujo a más de la mitad de lo que hacía. Por ejemplo, en la empresa donde, que yo dirijo, que es Austral Group, eh, nosotros teníamos 40 embarcaciones, ahora estamos trabajando con 19 embarcaciones. Tanto para la anchoveta y las que tienen RCB doble y permiso de pesca eh, para Juré y Caballa, que son seis, eh, las que tienen permiso, pero ya tenemos 13 embarcaciones refrigeradas nosotros y nuestra, eh, nuestra visión es que todas las embarcaciones sean refrigeradas porque mientras eh, mejor llegue la anchoveta a eh, Puerto, mejor calidad de producto final se va a dar. Entonces, eh, eh, la sostenibilidad del sector, primero viene por eh, un sistema adecuado de regulación, de eh, primero por los estudios científicos, luego por un sistema adecuado de regulación de asignación de cuotas, también porque este sistema se ve reforzado con un sistema de fiscalización que es muy eh, estricto en el sector. Nosotros, todos los barcos tienen GPS, ¿no? tienen una baliza que transmite eh, señales en vivo y esta eh, es vista por el Ministerio de la Producción, donde ellos eh, controlan las zonas de pesca y que no estemos pescando en tiempo de veda. Eh, hay también, nosotros cuando pescamos un límite de juveniles determinado, o sea, cada, después de cada lance, después de cada, eh, sea, de cada cala, se… Eh, el, el, el capitán del barco tiene que hacer una medición de eh, la pesca y eh, en base a, a algunos eh, eh, unos samples que, que toma, ¿no? Y si ve que hay un porcentaje, eh, y tiene que reportar qué cantidad de juveniles, qué porcentaje de juveniles hay en cada cala. En base a esta información, el IMARPE, eh, no en un día, no en dos días, en tres días, sino en horas, cierra la, la zona de pesca. Eh, eh, el, el Ministerio de la Producción con la recomendación de Imarpe, siempre actuando en base a ciencia, que es algo que nosotros exigimos desde el sector privado siempre al Ministerio, que sus decisiones sean basadas en ciencia y no en política, ¿no? Y, y menos en eh, prejuicios que muchas veces se tiene frente, eh, eh, negativos frente a la pesca de la anchoveta, ¿no? Que dicen, como dice Rosana también, ¿Por qué no se dedica la anchoveta al consumo humano directo y por qué alimentamos los chanchos de China y no a los, a los peruanos aquí con anchoveta? Bueno, no lo hacemos porque la anchoveta es eh, un, un pescado muy pequeño que tiene la histamina muy alta y se deteriora muy rápidamente. Entonces, eh, cuando nosotros podemos, eh, para llegar al mercado de consumo humano directo, esa anchoveta tiene que ser procesada en latas de conserva, que son, son caras las latas, es caro el aceite, es barata la anchoveta, pero cuando llega el producto final al consumidor, es un producto caro. Y la anchoveta tiene un sabor muy intenso también que hace que el consumidor no pueda comer anchoveta todos los días. En cambio, hay otros pescados como el jurel, la caballa, el bonito, y toda la rama que acá Karen nos ha estado explicando de especies que nosotros estamos años y años en la pesca y yo no había escuchado, pero que, que, se, está, eh, que se están procesando y, que se est y, y con lo que el, eh, nosotros estamos llegando a un consumo, como Perú, de casi 22 kilos eh, por persona, que es un consumo sumamente alto. Somos, eh, en Latinoamérica, el, el país que tiene el consumo más alto de pescado. ¿no? Este, después, eh, nosotros en el sector eh, estamos eh, orientados a, un, a hacer una economía circular. De hecho, nuestro proceso es en sí mismo, tiene una economía circular porque nosotros aprovechamos el íntegro de la materia prima. Eh, nuestro proceso eh, que es ahora mucho más significado que antes, eh, eh, porque antes, por ejemplo, en la década de los 70, se necesitaban 7 toneladas de anchoveta para hacer una tonelada de harina de pescado. Ahora hacemos una tonelada de harina de pescado con cuatro, o 4 o 4.2 toneladas de anchoveta. Entonces, y esa tonelada de harina de pescado eh, puede alimentar a 7 este, eh, toneladas de peces ¿no? en la acuicultura y puede alimentar también, a los, como lo que dijo Roxana, a los piglets en una etapa muy inicial del crecimiento de los cerdos, eh, cuando son los piglets, cuando son los, los cerditos bebé, eh, para reforzarlos y también eh, para el consumo humano directo a través del aceite. ¿no? Entonces, nuestros productos eh, que son... Eh, son ahora insumos para otros productos, son enriquecedores de dieta eh, para estos animales y eh, donde la huella también, eh, la huella eh, de, de, que impacta al medio ambiente, ¿no? es eh, la huella de carbono que tenemos, es una huella muy baja, si la comparamos con los sustitutos, que son la soya, que, donde eh, además eh, la soya, eh, además de hacer cambio de uso de tierras, no, también tiene otros, eh, eh, otras, o, o, otros procesos que hacen que su huella de carbono sea muchísimo más alta que nosotros. Ahora, en el Perú también eh, nosotros pescamos eh, con cerco, que es un una arte de pesca, que es el arte de pesca que, tiene el menor impacto en, eh, y el y menor uso de combustible. Eh, otras pesquerías en otros países y, por ejemplo, en el caso de la merluza, se hace por arrastre y eso tiene una huella de carbono mucho más alta, ¿no? Entonces, eh, pero la industria, eh, nosotros desde el año 2008, 2007, eh, se aprobaron los límites máximos de eh, fluentes y de emisiones al aire y eso significó una inversión altísima por parte de la industria. Y también significó eh, la… Eh, de, junto con la reducción eh, o la implementación del sistema de cuotas, una reducción en el número de plantas de, de, de procesamiento. ¿no? Entonces, ahora las plantas de procesamiento son mucho más modernas, eh, son mucho más ecológicas. Eh, la industria eh, pesquera, ha, creo que es la industria que está liderando el cambio de matriz energética. En el caso, por ejemplo, de la empresa que yo conduzco, que tiene cuatro plantas y tres en, el, en la zona norte-centro, que es la zona donde eh, se procesa la mayor cantidad de, de anchoveta, porque las cuotas anuales más o menos en el norte-centro van de 4, 4.5 o 5 millones de toneladas. Y en el sur estamos hablando de una cuota de 800 mil eh, eh, eh, toneladas, ¿no? Y entonces. Eh, en la zona norte-centro, mis tres plantas son, ya usamos este, el gas, ya no usamos R500, no usamos este, tampoco diésel, sino si no usamos gas natural. Entonces, eso hace que nuestras emisiones al aire eh, sean eh, también eh, mucho más reducidas y esto también impacta en nuestros stakeholders eh, que son eh, uno de nuestros stakeholders principales, que son las comunidades que nos rodean porque estas comunidades cuando se trabaja con petróleo, eh, obviamente las emisiones al aire son mayores. Y como ustedes saben, las ciudades han ido creciendo tanto que las zonas industriales donde nos, las, las plantas de harina de pescado se… se se pusieron, se, se, se constituyeron eh, en principio, eran zonas que estábamos fuera del radio urbano, pero ahora todas esas zonas ya han sido tomadas por eh, eh, las viviendas y hemos quedado dentro del radio urbano. Entonces, eh, ten, nuestros vecinos eh, realmente eh, tienen cuando, por ejemplo, tenemos un, un quiebre en, la, en el suministro de gas, porque eh, en la mayoría de zonas eh, no está salvo en Pisco, en Tambo de Mora, ¿no? que puede de repente en el Callao, que tienen gas natural a través de la tubería, en los otros lugares hay que, eh, tenemos el gas que viene a través de eh, camiones o eh, ¿no? y, y es conducido ¿no? a, a, a través de la vía pública y hay veces hay huelgas o hay veces hay problemas o simplemente eh, como hay maretazos y entonces no se puede descargar el GLP y entonces tenemos que usar el, el el diésel, que es un un, eh, un combustible de respaldo, o el, el búnker, ¿no? Y entonces en ese caso este se nota en el ambiente el cambio, ¿no? Entonces este, ese ese es un tema. Y nosotros no, eh, en lo que es los efluentes, nuestros límites máximos de efluentes son bien eh, pequeños y las, nosotros ya los hemos alcanzado hace ya como 10 años y estamos eh, realmente mejorando cada vez eh, en esos límites máximos porque eh, cualquier eh, eh, grasa o eh, sólido que se va al mar es una grasa o un sólido que no se ha convertido en aceite o en harina de pescado. Entonces realmente es eh, tirarnos, eh, dispararnos al pie, ¿no? Entonces nosotros ahora con los métodos modernos que estamos usando, la maquinaria que cada día se va haciendo innovaciones eh, y los procesos que se van mejorando, hemos pasado, como les dije, de 7 toneladas a cuatro, o 4 o 4.2 toneladas para hacer una tonelada de harina de pescado. Eh, pero la industria no solamente está eh, comprometida en el cumplimiento de las normas, eh, tanto en los efluentes como en las emisiones, sino que también está asumiendo compromisos eh, voluntarios. Y estamos celebrando eh, estos acuerdos de producción limpia con el Ministerio de la, eh, de la Producción y el Ministerio de Medio Ambiente. Mediante estos acuerdos de producción limpia, que ya tenemos dos celebrados, uno por eh, Tecnológica de Alimentos Tasa y otro por Austral, pero que donde Exalmar, Copeinca, Diamante, eh, están en cola porque realmente eh, hay un, una demora tremenda, estamos ahorita realmente con una crisis de gobernabilidad en los ministerios qué hace que se demoren demasiado en estas evaluaciones, ¿no? Y entonces, podríamos tener ahorita seis pesqueras, eh, todas miembros de la Sociedad Nacional de Pesquería, que pudiéramos tener esos compromisos de acuerdos de producción limpia. Estos compromisos son muy importantes porque eh, significan eh, eh, pasos adicionales a los que exigen las normas y que, eh, nosotros firmamos y tenemos que cumplir. Estos compromisos se, se eh, tienen que cumplir en dos años y en cada año hay una evaluación de, eh, determinando el primer año. Por ejemplo, en el caso de Austral se hizo la evaluación, nosotros habíamos alcanzado ya casi el 75% de la meta. Eh, total y la evaluación del segundo año ya nosotros ya hace tiempo que hemos que hemos cumplido, la hemos presentado y bueno, estamos a la espera de que finalmente nos aprueben que ya ese compromiso está cumplido y vamos a, a, a proponer otro compromiso porque está en la cultura de las, de las empresas pesqueras, seguir avanzando siempre con temas de economía circular. Esto de ser sostenibles. Eh, y estar eh, atendiendo a todos esos stakeholders, el principal que son nuestros colaboradores, las comunidades, el cuidado al medio ambiente, eh, el relacionamiento con las autoridades y eh, definitivamente pues eh, dar un, un reporte financiero adecuado, una, eh, que, que, que haga que nuestros inversionistas sigan confiando en nuestras empresas eh, tiene eh, eh, una retribución, no es solamente eh, que lo hacemos porque eh, por un tema de conciencia, sino que además esto hace que eh, no sea reconocido, por ejemplo, en la parte financiera. Australia este año ha celebrado un acuerdo para un crédito de 20 millones de dólares con Interbank a 10 años, con una tasa muy… Eh, competitiva, pero que adicionalmente tuvo una reducción al, eh, más porque eh, nos dieron un crédito verde. Para darnos estos créditos verdes, nosotros en estos 10 años tenemos metas también de economía circular y de sostenibilidad, incluyendo a eh, nuestro apoyo a comunidades para eh, que esta tasa eh, más baja se eh, mantengan los 10 años. Si nosotros no cumplimos, eh, tenemos que pagar la tasa alta desde el primer año. ¿no? Entonces, eh, la sostenibilidad no solamente es un tema de responsabilidad, sino también es un tema de obtener eh, mayor retribución o obtener, como en este caso, mayores beneficios, ¿no? Mayor… Eh, ya vimos que mientras más eh, ecoeficiente eres, tú vas a sacar más harina y más aceite de la anchoveta que descargas, mientras mejor llegue la anchoveta y por eso tienes sistemas de frío en los barcos y tienes todo un, un proceso, o un procedimientos que deben seguir los tripulantes, eh, mejor rendimiento también vas a obtener porque la anchoveta va a venir más entera ¿no? y vas a poder sacar más harina y aceite de pescado a la vez que estás cuidando el medio ambiente. ¿No? Y también en la parte financiera, como les digo en este ejemplo, vas a obtener eh, eh, tasas más, eh, salud, eh, más eh, eh, favorables para tus créditos si es que eh, puedes eh, acceder a estos créditos verdes. ¿no? Estos son, y definitivamente el tema de sostenibilidad tiene que ver también con nuestro relacionamiento con las comunidades, eh, porque ustedes saben que eh, si nosotros, eh, que estamos ahora, como les digo, ya en los cascos urbanos de casi todos los puertos, eh, si no tenemos un buen relacionamiento con las comunidades, eh, podemos tener problemas eh, de paralizaciones y qué sé yo, ¿no? Y además, eh, en realidad, uno no puede ser eh, eficiente y no puede ser exitosa, una empresa no puede ser exitosa, en un ambiente de pobreza y un ambiente de poco desarrollo. ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería contar acerca de todas las acciones que estamos haciendo eh, por la sostenibilidad, y estas y muchas más eh, en, dentro de la empresa que yo conduzco, así como dentro de todo el sector pesquero que está industrial, que está mayormente representado por la Sociedad Nacional de Pesquería. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Y ahora vamos a pasar con nuestra última panelista, que no la menos importante, eh, que, precisamente porque sin la ciencia no podemos avanzar, ¿no es cierto? Eh, Carmen eh, Yamashiro es bióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudio de maestría en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica en la mención ordenamiento y gestión ambiental y estudios de doctorado en ciencias biológicas de la misma universidad. Larguísima trayectoria en el Instituto del Mar del Perú y Marpe, desempeñando cargos desde bióloga asistente en el laboratorio costero de Pisco y área de evaluación de recursos costeros, luego como directora de evaluación de invertebrados marinos y maricultura, coordinadora del área de investigaciones de invertebrados marinos y macroalgas y actualmente, directora general de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales, habiendo asumido la presidencia del Consejo Directivo de IMARPE entre 2021 y 2022. Es profesora asociada del Departamento Académico de Hidrobiología y Pesquería, Escuela Profesional de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos también. Ha sido miembro de diversos comités como el proyecto Comarc-Cosal 7 Unesco-Concitec, Convención Ramsar, Cephalopod International Advisory Council y actualmente miembro del Instituto de Investigación de Ciencias Biológicas Antonio Raimondi de la San Marcos. Carmen cuenta con más de 50 publicaciones en su especialidad. Bienvenida, Carmen. Es un, un gusto y un honor tenerte con nosotras. Y que representes a la ciencia de las mujeres en el Perú. Y por eso quería, quería preguntarte cuál es la importancia de la mujer en el campo de la investigación de los recursos pesqueros y la biodiversidad en el Perú. Y qué tan relevantes son las investigaciones de su institución y las recomendaciones que hacen para proteger nuestro recurso marino. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. ¿No? En realidad es un honor compartir este foro ¿no? con mujeres destacadas en el sector pesquero y muchas gracias a todos ustedes también por la presencia. Bueno, eh, el rol de la mujer es importante también en la investigación, así como lo han mencionado ¿no? en el campo ya de la misma pesquería, tanto industrial como artesanal, también en la investigación eh, desempeñamos un rol importante en las diferentes disciplinas que, que desarrollamos. Eh, y es, los resultados de esta investigación van a contribuir a que tengamos recursos eh, en forma sostenible, ¿no? Y al tener recursos sostenibles también aseguramos la sostenibilidad de la actividad, ¿no?, de la actividad pesquera. El, bueno, todos conocen el Instituto del Mar, es un organismo adscrito al Ministerio de la Producción y nuestra misión es eh, desarrollar investigaciones eh, sobre el mar, las aguas continentales, los recursos, las especies que viven en estos ambientes acuáticos para poder recomendar eh, las medidas eh, eh, que correspondan para el, el óptimo aprovechamiento, ¿no?, racional de, estos, de estas especies y estas recomendaciones Recomendaciones van al Ministerio de la Producción, pero también trabajamos eh, eh, con diferentes sectores, tanto públicos como privados, apoyando en, en, en algunos resultados que, que nos son solicitados con respecto a la biodiversidad, con respecto a, a las artes de pesca. ¿No? Entonces quería referirme un poco a las diferentes disciplinas que involucra la investigación en el campo pesquero. Eh, partimos desde la biología básica, ¿no? conocer eh, en primer lugar de qué especie estamos tratando. ¿no? Ahí eh, recurrimos a la taxonomía ¿no? para ver eh, la especie eh, que nos interesa conocer, también eh, en, en dónde se encuentra distribuido, ¿no? si es que la tenemos en áreas costeras, en aguas profundas, en el norte, en el sur… Eh, luego, eh, también nos apoyamos en la genética, ¿no? que nos, eh, la genética permite determinar con mayor exactitud las especies o subespecies en el caso de que haya controversias en la determinación. Eh, eh, otro, otro campo importante de la investigación, podríamos mencionar eh, la evolución genética de las especies, ¿no? la filogenia. Eh, muchas especies tienen un origen tropical, ¿no? Y en el transcurso de, de millones de años van cambiando, adaptándose a diferentes eh, tipos de, de, de condiciones. Y es un factor importante también conocer esta filogenia de las especies, la ecología, ¿no? Determinar cuáles son las interrelaciones que hay entre las especies. Porque si bien en la pesquería, eh, la pesquería está orientada a ciertas especies, eh, no podemos dejar de ver que estas especies viven en, en una comunidad, ¿no? comparten esa comunidad con otras especies, y, y además de compartir el hábitat con otras especies, hay muchos cambios en, en, el, en el ambiente, en, en las temperaturas, las salinidades. ¿no? Estamos en un ambiente tan variable que no podemos dejar de ver la asociación que hay entre las especies que nos interesa conocer y el, el impacto que ocasionan los cambios ambientales. ¿no? Frecuentemente tenemos eventos el niño, eh, actualmente estamos en un evento la niña de intensidad moderada, ¿no? es por eso que el mar este, en, en estos últimos meses está frío, lo cual favorece la presencia de especies que viven en estas aguas frías, como la anchoveta, ¿no? pero también puede ser desfavorable para otras. Entonces, parte de nuestros estudios también está orientado a ver esta variabilidad, en el comportamiento de las especies que este, influyen en, en su disponibilidad a la pesca. Hay momentos en que la anchoveta está bastante cerca a la costa, es más fácil eh, que la flota llegue a, a ella, pero cuando las condiciones, sobre todo en condiciones frías, que es un ambiente favorable para la anchoveta, esta amplía su distribución, se dispersa y, y tal vez causa más esfuerzo poder pescarla, ¿no? porque tienen que… Eh, como está dispersa, justamente recorrer más espacio, tienen que demorar más en la pesca. Bueno, todos esos factores eh, tenemos que investigar para poder la, dar las recomendaciones ¿no? y que permitan que los que van a hacer uso del recurso tengan las herramientas para aprovecharlo en el momento oportuno. Ahora, algo que también es eh, importante es que si bien tenemos recursos que ya los hemos identificado comerciales En la pesca artesanal tenemos alrededor de 300 especies que se vienen extrayendo, ¿no? algunas en, eh, con mayor en mayor volumen, otras en menor volumen, eh, pero sin embargo tenemos una alta diversidad en nuestro mar. Y de esa alta diversidad solamente estamos aprovechando un 5 o 7%. Entonces eh, eh, tenemos que ver qué otras alternativas hay para diversificar la pesca ¿no? y, y que se tengan mayores opciones de aprovechamiento. ¿no? Eh, podría mencionar, eh, así como tenemos langostinos en, en la costa norte, tenemos también langostinos que viven a 500 o 1.000 metros de profundidad, que no las estamos aprovechando. Tenemos crustáceos como los cangrejos gigantes y que tampoco las estamos aprovechando. Entonces, parte de las investigaciones eh, están dirigidas hacia este tipo de recursos, que llamamos recursos potenciales, ¿no? Porque si bien en ese momento no las estamos eh, aprovechando, pero sí este, tienen la capacidad de, de que en algún momento, cuando desarrollemos la tecnología, tengamos las, el conocimiento necesario para, para que la, las podamos pescar, pues también lo, lo hagamos, ¿no? Las malaguas, por ejemplo, no las, no las pescamos, pensamos de que muchas veces eh, molestan ¿no? en las actividades de pesca. Sin embargo, en algunos países, sobre todo en asiáticos, sí la aprovechan. Quizás no las mismas especies, pero sí especies similares. Y la, la malagua es 99% de, de agua, sin embargo, tiene... Eh, un, un, una porción de proteínas que son importantes inclusive tenemos recursos que aprovechamos como la pota o el calamar gigante pero no la aprovechamos en, en su máxima en, intensidad no aprovechamos el manto o sea, la, la carne este, y botamos eh, parte o sea las vísceras y dentro del aparato reproductor de, las, de los calamares eh, tienen, este, le llamamos glándula nidamental y es muy cotizada para, este, para fabricar cosméticos y, y otro tipo de productos, y tienen un valor bastante alto, ¿no? Entonces, podríamos eh, promover de que se, se vea la, la forma óptima de, de buscar el, el mercado y de, de cómo llevar este producto al mercado en las mejores condiciones. ¿No? Y así eh, la tinta del calamar no la aprovechamos. Y también es, eh, tiene muchos antioxidantes, muchos componentes. En Japón, por ejemplo, utilizan la tinta del calamar y producen este, eh, caramelos, ¿no? que, eh, dulces, eh, inclusive hacen souvenirs. ¿no? Que, es decir, hay muchas cosas que podríamos mejorar y tener un... Aprovechamiento integral del recurso, ¿no? Pero eso requiere investigación, ¿no? Requiere este, desarrollar también la, la tecnología que lo permita hacer. Eh, bueno, eso dentro de los campos que investigamos, eh, como ya lo he mencionado, el instituto eh, tiene que dar recomendaciones para las vedas, para las cuotas. Y eso, para las vedas, por ejemplo, tenemos un laboratorio de, ecología, de biología reproductiva para ver la evolución del proceso reproductivo de las principales especies, ¿no? la anchoveta principalmente, la merluza, el, el bonito, el jurel, la caballa, etc. Y hacemos un seguimiento bastante estrecho para determinar el momento en que ya la, la especie alcanza la máxima intensidad de desove y que merite una paralización de la actividad. Y así protegemos la, la generación de nuevos individuos a la, a la pesca, y que, que va a ingresar a la pesca. Después tenemos estudios para ver cómo crecen los peces, ¿no? Unos tienen una tasa de crecimiento muy rápido, la anchoveta, por ejemplo, crece rápidamente, pero otras especies crecen más lentamente, ¿no? Las especies como la merluza, el bacalao de profundidad, ¿no? Crecen más lentamente, entonces también es otro, otra disciplina importante de investigación, eh, que qué es lo que comen, ¿no? Eh, es otro, otro laboratorio que… Viene desarrollando la ecología trófica y las interrelaciones que hay entre las especies. En, algún, en algunos momentos la especie va en busca de alimento, ¿no? Y, y este, si, esa, si esa especie que sirve de alimento no está en ese momento, tampoco va a estar la, la especie que, que es la predadora no va a estar disponible a la pesca. Entonces, ese tipo de interrelaciones también es parte de nuestras investigaciones. Eh, la tecnología de pesca. ¿no? determinar cuál es el tamaño de malla adecuado, cuáles son las artes de pesca adecuadas. Eh, actualmente hay una um, iniciativa de la WWF, mediante eh, la cual se está estudiando la pesca fantasma. ¿no? Es decir, muchas artes de pesca que son, caen al mar, se pierden ¿no? en, por alguna razón, y esas artes eh, eh, son, eh, eh, causan la muerte de muchas, muchos peces, que quedan eh, atrapados, ¿no? Entonces, a eso se le llama pesca fantasma y están eh, estudiando cuál es el, el impacto, ¿no?, de, la, de estas redes que quedan abandonadas. Y, bueno, tenemos un campo de investigación bastante diverso, no solo especies, tecnología y pesca, sino también oceanografía, ¿no? eh, Como ya les mencioné, eh, no podemos dejar de, de ver... Eh, cuáles son los impactos del cambio climático sobre la, las comunidades de, biológicas. La biodiversidad, que nos permite identificar nuevas especies para, como alternativas para la pesca. Un tema que es de gran preocupación actualmente es la contaminación, ¿no? que, que se viene generando en, en, es, en, en los ambientes acuáticos, y, y dentro de este problema de contaminación, el tema de los plásticos y los microplásticos. Eh, se han encontrado trazas de, de microplásticos en estómagos de algunas especies, ¿no? Y eso, este, si bien todavía no alcanzan altos eh, intensidades altas, pero es eh, necesario ya buscar alternativas que permitan mitigar este, este problema. Hace poco se ha realizado una, una confer, la séptima conferencia internacional sobre desechos marinos en Corea, ¿no? En donde ha participado una doctor, la doctora Sara Purka, ¿no? Que es una investigadora de IMARPE, eh, como representante de la Red de Investigaciones Marino-Costeras de, de Latinoamérica y el Caribe. Y en esta, en esta conferencia han discutido las metodologías de muestreo de microplásticos ¿no? y han establecido, o bueno, buscan establecer protocolos para poder estandarizar ¿no? las metodologías de investigación y que de alguna manera se pueda canalizar acciones que permitan abordar esta problemática de manera global. Eh, en IMARPE, bueno, tenemos un staff de científicos, somos... 367 investigadores en IMARP entre varones y mujeres. Del, de, del total de investigadores, el 31% somos mujeres. Y vale la pena destacar que muchas también tienen cargos importantes. ¿no? Son jefas de laboratorio, jefas de, de áreas de investigación, directoras, también han, han sido y son jefas de cruceros. ¿no? Entonces,. Eh, yo creo que el rol de la mujer es cada vez eh, más, eh, más intenso ¿no? en, en, en, en este campo de pesquerías. Y eso demanda también bastante dedicación, bastante sacrificio, sobre todo cuando son madres de familia que tienen niños pequeños y a veces tienen que salir a un crucero de 30 días, ausentarse durante todo ese tiempo ¿no? o viajar para asesorías, comisiones de servicio, eh, es eh, un, un trabajo demandante, ¿no? pero que lo hacemos con, con gusto porque es algo que, que, que nos nace, es decir, nos gusta lo que hacemos y creo que ya el trabajo no es un trabajo, sino es un placer ¿no? poder contribuir con, con algo en, en la sostenibilidad de las especies. Quisiera también tomar unos minutos para destacar, de que en IMARP hemos tenido investigadoras muy destacadas, muy renombradas, eh, como por ejemplo la doctora Norma Quiriquiño, ¿no? quienes conocen de pesca saben que la doctora Norma eh, ha trabajado mucho con la taxonomía de las especies, ha publicado eh, diferentes eh, guías de, de identificación claves para la identificación de especies. También a la doctora Aide Santander que trabajó en zooplancton, ¿no? también con importantes investigaciones, eh, en fitoplancton también tenemos a la doctora Blanca Rojas de Mendiola, ¿no? Noemí Ochoa, Olga Gómez, es decir, son, son muchas que no, no las podría mencionar en ese momento, pero que nos han dejado un ejemplo y un legado muy importante, ¿no? y que nosotros esperamos también dejar a los que nos siguen, ¿no? porque hay investigadoras jóvenes, ¿no? y este, ellas ven el ejemplo de, de, de las antecesoras, y yo creo que eso es importante para que puedan continuar la, la labor y sobre todo tener la mística para la investigación. No siempre es fácil, pero eh, anteriormente ganábamos muy poco, ahora estamos un poco mejor de sueldos, <risa> pero decían, ¿no? En Imarpe no se gana, pero se goza. <risa> Y también dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Entonces, <risa> siempre tenemos algunas compensaciones que yo creo que hace mucho más llevadera eh, el trabajo que realizamos. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y gracias por regalarnos la vocación. ¿Verdad? Desde Marie Curie se demostró lo que una mujer está dispuesta a sacrificar por la ciencia. Así que muchas gracias. Y ahora para cerrar, y, y no se me escapen porque luego hay un vinito, esa viene la parte buena. <risa> eh, para cerrar eh, vamos a darle eh, la palabra al, al señor embajador Jaime Cacho Sousa. Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. En primer término, felicitaciones a las panelistas por su ilustrativa exposición. Eh, señora Natalia Manso, fundadora de la empresa de Office del programa WDG. Señora Luz Caballero, directora de promoción comercial. Señoras panelistas, señoras y señores. Me es grato participar una vez más en la edición de Women Doing Business, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa de Office, edición dedicada a destacar el rol de la mujer en el sector pesca, ocasión que nos permite conocer las experiencias de destacadas mujeres en el mundo de los negocios y el sector público, que hoy nos han compartido sus reflexiones y vivencias en el rubro muy importante para el Perú, como es el desarrollo de la pesca, fuente de ingresos, empleo, exportaciones y también un segmento clave para la seguridad alimentaria de la población y la lucha contra la pobreza. Nuestro país, nuestro país, considerado como una potencia pesquera a nivel mundial por la variedad y abundancia de sus recursos marinos, lo que nos compromete a, a, proponer, a, poner, a promover la protección del medio ambiente marino, su biodiversidad y su desarrollo sostenible. En el campo del comercio, debo destacar la importancia de nuestras exportaciones pesqueras, las que representan el 6% del total, de, del total y generan divisas y empleo para nuestra población, y en particular la pesca artesanal dedicada a la pesca de consumo humano. Conocemos de la activa labor que lleva a cabo la FAO en este campo y de su propuesta, avanzar hacia la igualdad de género en la pesca y la acuicultura resulta fundamental para la sostenibilidad y la inclusividad, a reconocer la significativa función que las mujeres en el sector, siendo que constituye el 21% de las personas que trabajan en el sector pesca y el 50% si se considera toda la cadena de valor. No obstante, señala la FAO, que aún, no son las, que aún son las mujeres las que participan principalmente en los segmentos informales y que con los salarios más bajos, lo que registra la magnitud de los retos para una mayor inclusividad. La presentación de nuestros panelistas de hoy, Rosana Ortiz de Exalmar, Karin Abenzur de Karin Ecofish, Adriana Guiduce de Austral Group y Carmen Yamashiro de Imarpe, nos demuestran el liderazgo de las mujeres, su capacidad y coraje para asumir desafíos y desarrollar proyectos de negocios exitosos e, en, e investigaciones en un sector complejo y en una coyuntura difícil signada por las secuelas de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania que viene afectando también a nuestro sector pesquero. Finalmente, y en ocasión de clausurar este evento, deseo hacer un reconocimiento a todas las personas que laboran en el sector pesquero, en particular a las mujeres, lo que coadyuva a la alimentación de la población. Finalmente, agradezco en especial a las panelistas por aceptar la invitación para participar en este evento y compartir su valiosa experiencia y a Natalia por su entusiasmo que nos contagia para llevar a cabo esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, pues nos pasaron unas preguntas, pero para cumplir con el horario y aprovechando que hoy somos un grupo chico, creo que a algunos les ganó el frío, mientras hacemos el brindis y comemos un bocadito, tiene la oportunidad de acercarse a las panelistas y hacerles directamente sus preguntas. ¿Les parece? Gracias a todos y buenas noches.